Hola, ahora exploraremos algunos trucos y consejos que tiene el panel de capas dentro de Adobe Illustrator. También te comento que algunos de ellos también se repiten en Adobe InDesign. Vamos entonces de manera directa a centrarnos en el panel de capas. Una vez que lo tenemos aquí en primer plano, mira, voy a abrir la llave para ver cada uno de los objetos que están aquí presentes. Si quiero seleccionar todos los objetos, simplemente pongo Control A o Comando A en una Mac. Esto es de manera directa. Pero en el panel de capas puedo hacer lo siguiente. Si ves este círculo que está aquí, das un clic y automáticamente se seleccionan todos los objetos. Esto también lo puedes hacer en InDesign. Ahora vamos a crear algunas capas. Si doy un clic aquí, automáticamente puedo crear una nueva capa. Pero si doy doble clic, puedo renombrarla. En este caso es texto. Puedo hacer lo mismo. Ah, Por cierto, esto también funciona muy bien en InDesign. Ahora me voy a centrar de manera directa aquí en el icono de crear nueva capa. Si presiono Alt Click, se va a desplegar esta ventana flotante de las opciones de capa. Aquí la voy a renombrar, por ejemplo, por fotos. Este atajo de teclado también lo puedes hacer en InDesign y en Photoshop. Simplemente clic en OK. En este momento voy a abrir la capa 1 para seleccionar una parte de la capa 1. En este caso voy a seleccionar este logotipo. Si te fijas muy bien, aquí te está indicando que es un grupo o que está agrupado este objeto. Y al lado del círculo tienes este cuadradito. Si yo lo quiero cambiar de capa, simplemente clic y arrastro. Automáticamente se va a encontrar en la capa de texto. Ahora le va a tocar el turno a la imagen. No sin antes indicarte que este truquito de dar clic y arrastrar lo puedes hacer también en InDesign. Y ahora le tocó a la imagen. La imagen, si nos fijamos muy bien, se encuentra dentro de la capa 1. La selecciono y la voy a cortar. O edición, cortar. Me voy aquí a la capa fotos y pongo pegar. Ahí tienes un problema medio raro porque ilustrador lo ha pegado donde quiera. Pero la idea es pegarlo en el mismo lugar donde lo cortamos. Control Z, me quedo en la capa fotos. Voy al menú edición y voy a poner esta opción que dice... Eh, colocar en el mismo lugar shift control b y ahí lo tienes exactamente pegado pero vamos a utilizar un atajo de teclado así que control z y voy a presionar control f este es el atajo de teclado para hacerlo de manera directa ok te gustó pues no olvides compartir este video sabemos que podemos salvar algún alma en pena y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video hasta pronto